I mean las entradas ya estaban a la venta, Fátima es mundial, iba a hacer una presentación en un teatro de Miami, finalmente, ayer, la página que vendía las entradas, para, julio, para el 22 de julio de este año, eh, decidió cancelar el show. Vos entrás, tenemos la, las imágenes, me parece, la claro. captura, entras a la página, está la foto de Fátima y un cartel rojo arriba que dice no. cancelado. Claro. Uh, eh, y pasa que el dólar se fue. ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, eso, eso puede ser un tema también. No. eh Por, sí. O sea, sí, porque hay que llegar llevar sí, porque hay, costos, que hay que mover la pasaje? gente que va la gente que compra 50, las 50, entradas, la gente que vive 50, en Miami, no, si no, no, pero no por la, de la, de la de gente, la no, sino la por inversión inmobiliaria, todo lo que Tenés que armar, oh, no es que la llevas claro. sola y no, se pone puede una careta tener que ver, a veces cancelan por poca venta de entradas Bueno, lo poner que pasó, que con lo, me, me explicaron qué fue lo que pasó a ver Hablé qué pasó, con tal. Marcela, que es la dueña de la productora Nuevos Aires Ah, la Carlos, una productora que lleva muchos espectáculos De hecho, por ejemplo, Babi Echecopar la, estuvo haciendo un show Marcella en Miami claro, Marcela guay. guay. Sí, la trajo a eh, la Pantoja, gracias a ella la pude ver a la Pantoja Hablé con Marcela hoy, muy temprano en la mañana Preguntándole qué pasaba, por qué se había cancelado el show y me explica que tiene que ver con la separación de Fátima con Norberto. ¿Con eso? Claro. ¿Por cosa, qué? Che. Porque el arreglo lo habían hecho con Norberto. Y no solamente se iban a quedar con la presentación de Miami Sino que también con Norberto Estaban, digamos, tratando de hacer el show de Fátima en Nueva York Y también hacer el show de Fátima en México No es mucho en Nueva York Porque digo Miami Bueno, pero hay una comunidad latina grande en vamos un show en Nueva York? Sí, en Nueva York Bueno, la Pero bueno Pero hay una comunidad latina Que por ahí la puede No es que van a hacer un show en Nueva York Para el público neoyorquino Van a hacer un show en Nueva York para el público Bueno, no el montón, sabés, bueno una ¿para qué traerle la, la idea? ¿Vos <risa> <risa> claro. tenías la idea? Terminaste, No, pero, pero le contesto al, al mudo. Y iban <risa> eh, a, a hacer un show en Nueva York, una sí. presentación en Miami y una presentación en México. Sí. ¿Qué me dice Marcela? Me dice, no es negocio. Hacer solamente el show en Miami. Y como nosotros todo esto lo estábamos tratando con Norberto, al separarse Fátima se y calipó. no tener más nada que ver ¿Viste? con todo esto, se cae la presentación de Miami. Me dice, dejémosla, me dice, para marzo del 2024. No, te, te Fátima, no yo pregunto, claro, y yo le pregunto, a pero ver. ¿por qué no ponen, en vez de cancelado, reprogramado? Yo vi otros espectáculos que decía reprogramado. Estuviste bien ahí. a ver... Laura. La a A ver, Laura. A la ver, <ríe> <Pero para ríe> Mike, tráele. loco. El otro día, Laura, vos nos dejabas meter un bocado. ¿Por qué? qué? A ver, ¿Sabe no ¿Sabe charlar? ¿Qué, le no ¿Qué, charlar? Que... No charlar. No ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Por qué no lo reprograman? Me dice, no. Porque en Miami hay una ley que si no tenés la fecha exacta de cuándo lo reprograman, claro, no podés claro. poner reprogramado. Cosa que me huele a que acá no hay reprogramación. Acá hay no, cancelado. Mirá, no, no vendieron. No, esto no me lo dijo Marcela, pero no se la están fumando a Fátima. ¡No! Era mejor tratar con Norberto... Al final, ¿no? al final ¿no? Norberto. Al final bueno. Final, yo te digo, ¿no? Norberto, Después volvés Laura. que te perdonamos. A ver, ¿Terminá? le damos la palabra ¿Terminá? a la señora Laura. Banquito? Terminé, señora ¿Terminá? Laura, puede Muy continuar. Bueno, entonces, lo que yo sé son varias cosas. A Primero ver. que es un tema de la visa. Mm. Ella tenía la visa que le consiguió el famoso guerrero. Sí, María sí. María de las entonces, Eduardo Pérez Guerrero. Este, Eduardo Pérez Guerrero en ese momento, mm. él le pagó 35 mil dólares para que vaya y esté y toda la historia en el Artime de Miami el año pasado que tampoco fue el mega éxito pero hicieron dos funciones, regalaron muchas entradas no importa okay. ah. y el tema es, por un lado que ahora se habían vendido un 10% de las entradas y de hecho fueron a la peluquería famosa donde voy en Miami que estuve hace poco Amor. Y pidiéndole, pidiéndole a todas las clientas que vayan a, a comprar entradas Ay, no, qué claro. esta es la realidad después con Marcela White de productora que antes no lo era Pérez Guerrero, al tener él su visa, ella no puede usar esa visa. Cada productor compra la visa para su artista. Claro, Entonces, claro porque ya no puedes entrar así. No, a no, ella no, no, no tiene es visa, serio, no. Es serio. Ella no tiene Real. visa de artista, tendrían que volver a gestionarla, Exacto. volver a pagar, es un gasto sí. extra enorme. Sí. Por otro lado está el famoso empresario, que no lo voy a nombrar porque no quiere, sí. que llevó a Peretti, que lleva un montón de espectáculos que sí. le va brutal. Arellano Darío, que acaba de estar con Gaby Lacher, con Lito Nevia, le ofreció una fortuna en dólares para que Fátima por fin haga un show como la gente porque la verdad es que millones. nunca invierten lo que 18, tienen 18 que invertir millones. 18 millones por un adelanto de, de pesos o de dólares sí, le ofreció mucha plata a Darío pero sí. ella no termina de saber qué quiere con su vida. La verdad que ahora dijo que se si iba de vacaciones, después dijo, está muy caro todo, no voy. Claro. Bueno, en eso es bueno, sí. no no se costa? entiende que... Y mientras tanto Norberto, sí. Sí. termino, está realmente con un tema cardíaco, la familia está preocupada por Norberto, que vive en Belgrano, ella se quedó en el departamento de Coronel Díaz y Libertador, que está a su nombre, que es lo único que tiene a su nombre. Entonces hay un mar de fondo muy sí. extraño y en el medio esto es Miami, que la verdad es que ni tenía visa ni vendió. Luciano Barbellano se quiere asociar a Norberto, porque dice que hay pocos empresarios que armen giras por las provincias como él. Claro. Y me dijo, conectámelo que quiero reunir todo. Vuelvo con vuelve, él porque bueno, me ese es otro negocio. Es que pero conoce Fátima. todo. Pero hagamos una cosa. porque no vemos un poco la cronología de lo que fue eh, esta separación escandalosa? Sí. Digamos, sí. La pareja que está en una seria pero muy seria crisis. Estoy hablando. Ni más ni menos que de Fátima, no. Flores no. y Norberto Marcos. No. Y seguían cosas por trascendido, de terceros que no... Ustedes no pudieron hacer la función, ¿no? Qué, ¿no? No, no, no, no. pero por otro tema, por temas técnicos y por temas que no llegamos, que teníamos eh, todo vendido en, en el Teatro Holiday y no podíamos levantarnos. ¿La gente se molestó o algo así? No, se dijo, no, no, no. no, no. Se pudrió todo. ¿Lo echaron a Norberto? Tengo las dos versiones. Una, que propio Norberto habría dicho que él mismo se iba a ir. Otra, que eh, fue un pedido ya de Fátima. Lo cierto es que el fin de semana ellos tuvieron un show en Santa Fe... Y en Santa Fe estaba previsto que Norberto no fuera, no. pero cayó a último momento. Fátima ayer justo confirmó que van a estar en Semana Santa haciendo Carlos Paz, así que tuvo que averiguar, Por ahora no hay cambio con respecto a eso y su presentación es allá, como tampoco la gira internacional, pero ya estarían hablando con otros productores que se harían cargo de esa gira. Fátima, y esto es información estaría buscando un nuevo productor no sé Norberto sí. si estás al tanto porque como no me contesta <risa> se va a trabajar sola todo el mes de julio a Miami Miami Miami ojo que ya en tuvo una mala experiencia ah, que, a ser Dolly que no Paz. sea guerrero julio. que no que sea, que guerrero, no sea que guerrero se cosa. va a Miami eh, con una persona Miami. que la está ayudando que en el futuro podría ser su nuevo productor Norberto Afuera de la Se gira. Se puede gira, Acaba de llegar Fátima aquí a dar su primer espectáculo sin Norberto. Anunciaron la gira. Igual, eh. Así no modificás nada de lo que tenías planificado. No sé quién, quién anunció, no sé quién anunció. No sé quién La función de siendo de Miami. Sí, sí, lo, por supuesto, eso está hace rato. Así que sí, gracias. ¿Cómo va a seguir todo ¿O después o no? ¿Quién sabe cómo sigue todo? El que diga que tiene la bola mágica está... Chicos, ¿quién sabe cómo sigue todo? ¿Tu carrera tenés ya representante o no? ¿Qué pensás, Luisito? ¿La favoreció o no? A ver... Eh, Esta separación, digo, ¿no? Yo creo que... Justamente por lo que le planteaba hoy de Secretos Verdaderos Cuando uno agarra los archivos ¿Cuántas de estas separaciones hubieron y pasaron lo mismo? La de Real con la línea Loli, ponele ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue? No, pero estamos hablando con todo el amor del mundo a la niña Loli, pero Fátima es muy talentosa, tiene una carrera... Llena sí, teatro sola, sí, claro, pues, no, De, ese, eso de hecho, igual, Samuel, En cuanto a de qué manera se cortaba, digamos, el reparto con el cuchillo, de qué manera iba link? para allá, de qué manera... Yo escuché y todo el tiempo denunciando que... Eh, que Loli no trabajaba por... Exactamente, por ¿lo escuché o no lo escuché? Sí, sí, la dijo, es el día de hoy que se dice y... todavía. Bueno, Susana con Darín. de verdad la eso? separación? La separación de Susana con Darín... no habíamos nacido. ...era la tapa de Darín presentando a su nueva novia, ¿se acuerdan? Florencia Valls, sí, claro. sí, sí. Bueno, pregúntenle a Catalina Dugli por qué tuvo que cambiar la tapa... Del compromiso de Darío. no, con... vos por qué buscar. Porque, que a buscarlo, porque primero tenía que, salir... tenía que blanquear no sé. Susana, claro. Esto pasa. A ver, acá, ¿quién fue la que facturó? Fátima. Fátima. Sí. ¿Quién tendría que tener mucha plata? Fátima. Ahora digo, Fátima. Sin sí, Norberto, ¿es lo mismo? No, Ahora y, eso, lo que dicen, bueno, y ¿no eso es lo, lo que, que dicen los empresarios. Porque, a ver, eh, un segundito. Carmen, ah, con ah, un, no un monólogo Pero, <ríe> mampito, por favor. estuve toda la mañana investigando. ¿Por no <ríe> <edate, ríe> querido? Eh, no, que. Eh, <ríe> toda la mañana investigando. Dicen a Norberto que te dé un teatro. No, <ríe> lo que me dicen es. Porque acá fuimos muy críticos con Norberto. <ríe> fuiste, todos no Fuiste. Así te cargo, fuiste. Fuiste. Ahora por eso le quiero tirar la bandera. Esa es la culpa. creímos que fácil. ¿Creíste? Norberto iba a ser el renacer de no, una no, Fátima. Creíste, vos dijiste, soltarlo, que, que iba a haber inversión, ¿Y que y íbamos y a haber vestuario. Y bueno, ¿qué me cuentan los productores? Aparentemente no, que Norberto era más mano suelta al final económicamente, mano Que fastima, pero que por qué la cuidaba. ¿sí? ejemplo, y no te recordamos te... A, a Carmen sí. Barbieri que un día abrió la caja sí. fuerte, había un, una una caja. Ya no, le que no, sí, mucho miedo, para va ella. de Carmen. ¿Qué hago para darle un para ver? Tuvo desenlace <risa> difícil. Pero lo que pasó también con Nazarena, Nazarena Vélez, ¿no? sí. que también era su productor y era su pareja y su marido, que también pensaban que era otra cosa, y el productor en realidad se morfaba un montón de problemas claro, para claro, no claro. contarle a la estrella y su pareja. Bueno, estás hablando de un final no, trágico. Final trágico, bueno, también, sí, bueno. pero sí, la idea igual, de Nazarena es que se encontró Me con. Me parece horrible chico. el comentario, discúlpame Luis, eh, en, en el sentido de que con el talento que tiene Fátima. Pareciera que si no lo tiene a Norberto al lado, ella no pero puede terminar pero de cali. brillar, discúlpenme. Pero o sea, demostrado. Hay un montón de gente que puede hacer negocios mientras me la estrella lo dijo la brilla. Productora hoy a la no, pero igual él, él, él, él, creó las primas. Sí. No las creo, o sea. él, perdóname. El otro día me escribieron porque Dijeron nosotros que dijimos no, dilo, pero, no, pero Fue eh, Guerrero el que creó las primas. No, Norberto apareció mucho tiempo después como productor creo que ayudando no sé eh, sí. La, sí. para mí Ay, exitosa, no, no, no. Yo lo, para mí fue Norberto pero quedó demostrado eso pero, me lo dijo puedo pensar distinto pero, pero, sí, no, obvio, pero obvio, obvio, no, esto no es un pensamiento esto es lo que me dijo la productora hoy a la mañana la, la productora, productora te del... mintió, disculpame no, la información que yo tengo que a es muy ver. parecida a la de sí. la señora Ufal es que como no vendió entrada que como se pelearon Norberto y Fátima con el productor con el que les daba la visa Guerrero, que era lo que no tendrían que haber hecho. Claro. Ellos pretenden que. ¿Crees que te cuenten cómo fue lo de show? Guerrero crees que te lo cuenten de Guerrero? Eso, eso fue otra y cosa. Y priorizan a Bossi porque van a llevar a Bossi fue... que vende. Eso y no fue otra Fátima. cosa. Lo de Guerrero fue otra Ahora, cosa. Ahora, para acá, te hace una, fue... bomba. Sí, sí, una bomba. Lo llevan a Bossi en lugar de Fátima. Lo llevan a Bossi en lugar de Fátima. Sí. Pero no lleva esta productora? Porque sí vende porque. ¿Qué pasa? Pero no lleva esta bueno, pero a... No me levantes que este dedito, no, es como, que... como apurándome no, a no, que te No estás apurando a mí. Yo soy yo más tengo grande, tengo mis tiempos para a... Cálmense tiempo un poquito, que viene, que viene, qué bien. así. Como ella no vendía, esta productora lo lleva a Babi, que es un éxito. Lo van a llevar a a, a apuestan cruzarlo, todas hijo. las fichas a Bossi, porque saben que se iba a vender. No La estoy tirando a, abajo a Fátima, sino estoy contando la realidad de lo bueno, que está pasando. yo pasó. te cuento con nombre y apellido quién me dio la información, sí, no es mi claro. opinión, esto es información esto no que es opinión, hablé no hoy a la mañana con Marcela, la, la no dueña me la productora. Es información. No, vamos a que El tema mí. de la visa no oh. es. vos me estás desacreditando a mí. No, dije que tengo una Pero información no importa, distinta. es tu campana no prenden, yo tengo chico. la otra campana. Eh, claramente, me lo dijo, sin Norberto <risa> las cosas no son iguales. Con Fátima no, es no, se, puede, también, no se puede tratar. ¿Por no, qué? Pero, no, pero no porque ¿Es Fátima es tratable. Porque no entiende ni de números, no entiende ni de Entonces, ¿Pero el que ya arreglo, tiene que estar con las pelucas, con las cosas. El arreglo con Norberto era uno: era hacer esta mini gira. El negocio, sin hacer toda la gira, no conviene. Además digo, de que seguramente debe a a haber mí. un tema de venta de entradas, porque si lo tuvieran Está todo bien. vendido, lo hubieran llevado dijo Claro, que me parece que el talento porque me parece si no un comentario machista que está bueno como construirnos me parece no que el machista. talento ¿Vos podés que vos ser tienen? hombre o mujer y saber no, hacer pará, negocios de una pará. cosa y, y saber digamos Fátima una... es una excelente artista ¿Me pero me no sabe hablar por favor papito toma un trago de agua <risa> upa, upa. lo que digo es hay un montón de productores <risa> excelentes sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. y hay divas un montón <risa> divinas no que tantas no tantas bueno bueno algunas pero digo que se tienen que dedicar a su trabajo y solo a eso... Hoy es Norberto y está separado o está medio ahí, puede aparecer sí, pero, otro. Vos dijiste, pero, Fátima va a seguir siendo quien es sin Norberto. Yo creo que sí, porque el talento lo claro, tiene pero ella. No lo el no está llevando a un tema de género. Yo no, no, no puse. Me sonó género. así con lo que me no, dijiste. No, no, porque no, no hablé de divas o divos, hablé de artista con representante. Claro. Okay. Este artista que puede ser un hombre, puede ser una mujer, me Por da supuesto. lo mismo. Claro. Entonces el talento tiene su precio. Pero hay, hay talento que no tiene personalidad para cerrar acuerdos contractuales. Animales, armar sí. giras, proyecciones, perfiles artísticos. ¿Hablas de Fátima? Sí. No, no, de productor. De general, el productor. Por sí. ejemplo, yo sí digo, por ejemplo, un Gustavo Yankelevich es un tipo que sí es un creador. Norberto es un gran remador. Sí. Y hay talentos que necesitan ese tipo de personalidades al lado para consagrar su talento porque son apocados se dedican se dedica, tíquidos, se dedica no, a él. El punto. 100%, no es que tiene mucho productos hay necesidades sí. eh, a ver que se él le cortaba la comida, se, ¿eh? se le cortaba la comida